Hola, hola, hoy oh, qué mal me salió, esperen que tomo un mate. Ahora sí, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, estoy más loco que nunca hoy. Pero ya vengo grabando Scorpio, entiendan. O sea, ya es el octavo video que hago en un solo día. Claro, a ustedes les va llegando día a día. Los invito a que se sumen a nuestro gran grupo de astrología que tenemos en Telegram. T.me barra curso de astrología. Todo junto curso de astrología pegadicto y sin acento en la I. Ahí nos encuentran, ya somos una comunidad de más de 600 personas que hablamos todos los días sobre astrología. Y es la manera más fácil y más linda de aprender astrología. Y recuerden, todo esto en forma gratuita. Miren todo, todo, todo lo que están teniendo. Pero bueno, hoy qué es lo que vamos a ver. <coughs> Ay, disculpen, de vuelta. Hoy qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver en este eje 4.10, el Sol en Escorpio la casa 4 en escorpio el sol en casa 4 en escorpio y vamos a ver también el sol en escorpio la casa 10 en escorpio y el sol en casa 10 en escorpio así que esa triple combinación vamos a empezar por la casa Cuatro en escorpio sol en casa 4 en escorpio y entonces podemos decir que el sol en casa 4 hogareño amable sobreprotector la casa 4 en escorpio persuasivo posesivo de herencias herederos le da una gran fortaleza escorpio en casa 4 o no fortaleza no sería la palabra a ver démenme un segundito sería le da como mucha posibilidad de estar recibiendo herencias. Sol en escorpio, sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos y crueles. Es posible entonces que en esta combinación del sol en casa 4, en escorpio, casa 4 y sol en escorpio, estemos ante una persona obsesionada con la herencia familiar, ojo con eso, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el sol en escorpio en la casa 10 y la casa 10 en escorpio, bien entonces tenemos que decir que el sol en casa 10 son tenaces, son de liderazgo, de liderar, son ambiciosos. La casa 10 en escorpio son ocultistas, investigadores, trascendentes. Quieren la trascendencia, buscan la trascendencia. Solo en escorpio, sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos y crueles. O sea que estamos... Podemos llegar a estar, perdón, en astrología siempre hablemos en, eh, en términos de, no me sale ahora la palabra, pero eh, propositivos, ¿sí? O sea, podemos llegar a estar, porque todo depende del contexto y de las otras cuestiones astrológicas, pero podemos llegar a estar ante una persona tenaz, en investigar cuestiones relacionadas con la sexualidad y el ocultismo. Por ejemplo, bueno, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí, por supuesto, como todos los días. Chao, hasta mañana, que tengan un día maravilloso.